Hola a todos, vamos a estar con el profesor Tao hoy, hoy vamos a practicar la meditación y verter el chi, así que vamos a ajustar la posición tanto en posición sentada como de pie. Okay. Um, <laughs> Mantengan la sonrisa primero. Abrimos y <laughs> Abrimos la boca con una sonrisa en la cara. So the smiling can be to relax your body. Contribuye the a relajar the nuestro cuerpo el estado de sonrisa interior hace que los músculos, ligamentos y tendones se abran y relajen mejor y así hace que sangre y chi fluyan bien en el cuerpo después de la práctica Mantente en el buen estado de Chikung y vas a ver que hay efectos sanadores que continúan produciéndose. Nos mantenemos en esa bella sonrisa. Y ahora juntos organizamos el campo de Chi. Para ajustar cuerpo y mente. you your bueno, simplemente avisar que, por favor, silencien los micros. Nos relajamos. Mantén elevado Paihui. Y el coxis hacia abajo. Hui yin, el perineo se eleva. Y mi está... Dependiendo, hacia adelante o hacia atrás, dependiendo. Si estás sentado, hacia adelante. Si estás de pie, hacia atrás. Mantén la espalda derecha y cada vértebra relajada. A través de uh, elevar Paihui hacemos que todo el cuerpo se relaje. Relajado. Nosotros somos un cuerpo de chi. Estamos sentados en el... Centro del universo. Okay. Imagina y visualiza que está todo el original Junyuan alrededor y nuestro. Y yung yung yung alrededor yung nuestro. Yung Cuando nos relajamos Permitimos que el Chi universal entre al cuerpo y el cuerpo de Chi se funda y se expanda en el Hun Chi original, universal. Agrandemos el cuerpo de Chi. Somos un gigantesco cuerpo de Chi. Usamos nuestra mente conectando con el Hun Yuan Chi original universal. Desde lo profundo del universo observamos el interior de la cabeza y relajamos. Vemos el cerebro y el cerebelo se relajan. Usamos la mente para conectarnos con el Hun Chi original. Observamos ojos, nariz, boca, oídos. Nos relajamos. Conecta con el Chi original universal y observamos el interior. El interior del cuello se relaja. Observamos el pecho, el pulmones y corazón se relajan. Usamos la mente para conectar con el Jungen Chi original, universal. Y observando entonces el interior del abdomen, este se relaja. Observamos hígado, vesícula biliar, páncreas, estómago, vaso. Intestinos, riñones y órganos reproductores, vejiga, se relajan. Usamos nuestra mente para conectar con el Hun Chi original, universal. Y desde el universo observamos el interior de las caderas, Rodillas, tobillos y pies. Se relajan. Observamos el interior de los hombros, codos, muñecas, dedos. Se relajan. Nuestra mente se conecta con el Junyanchi original, universal, para observar el interior de la columna vertebral, cervicales, dorsales, lumbares. Sacro y coxis se relajan experimentamos el interior de cada vértebra se expande siguiendo nuestra nuestra mente relajando profundamente conectándonos con el interior con el universo observamos el interior todo el espacio del cuerpo se vuelve más relajado y el cuerpo se transforma en chi profundamente nosotros somos un cuerpo de chi. Estamos sentados o de pie en el infinito universo. Usemos nuestra mente pura para observar el gran cuerpo de chi y observar a cada practicante. Nuestra mente conecta con todos los practicantes, con todos los seres humanos y nos fundimos corazón a corazón, conectamos el Chi en un campo de Chi grande y fuerte. Nosotros somos el centro del campo de Chi, usamos nuestra mente conectando con ese campo de Chi y expandiendo el campo de Chi desde el interior a lo profundo del universo. Muy, muy, muy lejos, and, uh, in the deep universe, experimentamos el profundo uh, universo, todo lleno de Hongyuan Chi original. Usemos nuestra mente para conectar con el Junyuan Chi original. guiada por la conciencia del Junyuan Chi original universal, atraemos el Chi desde todas direcciones fundiéndose con nuestra bella tierra, fundiéndose con los bellos países, fundiéndose con nuestro gran campo de chi y entrando a nuestro cuerpo de chi. En este momento, nuestro campo de Chi, nuestro cuerpo de Chi, es el centro del universo. Visualizamos el puño en Chi original, universal, fluyendo en abundancia desde todas direcciones experimentamos abundancia en nuestro campo de Chi, en nuestro cuerpo de Chi. Cuando el Chi se hace abundante en el cuerpo y en el campo de Chi, nuestros amigos familia y todos los seres humanos son nutridos por nuestro campo de chi, por nuestro estado. Manteniendo este estado vamos mejorando cada vez más nuestro campo. Nos relajamos. Ahora la mente observa el interior, conectando con el campo de Chi, con todos los seres humanos y sus cuerpos de Chi se expande hacia afuera. En el más profundo universo. experimentamos que nuestro campo de chi es una gran bola de chi y sigue nuestra mente expandiéndose and... <tose> expandiéndose en el universo de Juan Juan Ju Juan, con tan tan vacío, más no vacío, lleno de Juan Yuan Chi original. Usamos nuestro puro, más puro corazón y nuestra más pura mente para conectar y experimentar el Hun Yuan Chi original, universal. Usamos nuestra mente para desde lo profundo desde de el universo traer y reunir el Kun Chi original universal hacia nosotros reuniendo Chi de todas direcciones fundiéndose en nuestro campo de Chi fundiéndose en nuestro cuerpo de Chi profundamente en el interior. Siente ese chi líquido, puro, fundiéndose con nuestro campo de chi, con nuestro cuerpo de chi continuamente. Despacio, experimentamos que nuestro campo de chi y nuestro cuerpo de chi se hacen abundantes en chi. Todo el chi del cuerpo se ha vuelto Juan Juan Hu Kung Kong, tan tan. Lleno de chipuro. El chip de en todas partes también es. Juan Juan Juju, Kong, tan tan. Lleno de chipuro. En el nivel del Chi, dentro y fuera, y todas las cosas son uno. Profundamente, en el nivel del Chi, nosotros somos una totalidad, una completud, no hay distancia que nos limite a mí ni a ti. Nosotros siempre estamos conectando con el chi. Relaja. Ahora todos guiados por Pai Hui. Suavemente movemos el cuerpo adelante, atrás. Balanceamos suavemente el cuerpo para experimentar nuestro campo de chi. Oh, bueno, experimenta esa cantidad de Hongyuan Chi universal alrededor de ti. Somos el centro. Cuando movemos y balanceamos el cuerpo, experimentamos que está lleno de Chi puro. Nos relajamos. Ahora vamos a organizar el campo de Chi. Para tener buenos efectos sanadores. Es una buena práctica organizar los campos de Chi en el nivel de la conciencia. Ahora, basados en nuestro campo armonioso de Chi, envía buena información a ti mismo, a la familia, a los amigos y a todos los seres humanos. Vamos a practicar en el océano de Chi y todo el océano de Chi mejora. Y nuestro estado... Y nuestro campo de chi. Son uno y por eso todos mejoramos al mismo tiempo. Relaja. Ahora... Ahora vamos a hacer un corto tiempo la chi y reunir el chi. Y luego vamos a hacer verter el chi. Eso sirve para hacer una profunda limpieza en el cuerpo y mejorar tu inmunidad. Ahora todos Elevamos las manos para mejorar el pecho y el abdomen, sosteniendo una bola de chin. Ahora vamos a enfocarnos en el espacio entre las manos, relajándonos. Después de abrir y cerrar, recuerda experimentando siempre a todos un montón de practicantes y todas sus manos abriendo y cerrando, porque nosotros somos una completud, una totalidad. Ahora conectamos nuestra mente con el campo de Chi, con el gran cuerpo de Chi. Abrir. Cerrar. Abrir. abrir, cerrar, abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Experimenta el espacio interior en las manos y el Chi siguiendo a tu mente, siguiendo a tus manos. Las manos siguen a tu conciencia abriendo y cerrar. Abrir. Cerrar. Abrir. cerrar abrir cerrar abrir Cerrar. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Abrir, siente profundamente el universo, tu sonrisa moviliza el chi universal al interior de tu espacio al cerrar, cerrar, tu mente moviliza el chi. Despacio, ahora despacio y suavemente envía el chi al lugar donde necesitas más, si necesitas en los pulmones, envía el chi a los pulmones, ponen las manos sobre los pulmones, si necesitas en los ojos, en la nariz, ponen las manos, And use your mind. En la cara in... y envías in chi into based, which ahora in the hacia el lugar donde necesitas in para que se vuelva saludable, abundante en chi. Me siente como el chi fluye siguiendo tu mente. A ese lugar del cuerpo, imagina que el chi es abundante, el chi, la sangre en ese lugar fluyen bien. La conciencia se vuelve muy fuerte y en ese lugar no hay ningún problema, todas las enfermedades desaparecen. Y llevamos a la mente, llevando, guiando la, la mente, guía el chi, llevando y limpiando el cuerpo, haciendo que el chi se vuelva brillante y claro y todos los espacios se vuelvan jaula. de la cabeza a los pies. Ahora vamos, ahora vamos a ese lugar, al lugar que necesita que sea sanado y experimenta el interior de tu cuerpo transformando el estado jaula, jaula, saludable. vibrando, vibrando, vibrando las manos, generando que haya movimiento en la sangre y el chi, vibramos y hacemos la vibración en la parte que necesitamos. Y ahora relajamos. Relajamos. Las manos están en ese lugar. Observa el interior del cuerpo transformándose a un nivel mejor y a un estado jaula. Ahora experimenta que el interior. La sangre y las secreciones fluyen mejor, mueve suavemente todo, todo el cuerpo y especialmente el lugar que necesita salud y observa el gran cambio en el interior, el estado jaula. Relajamos. Ahora separamos las manos a los lados y vamos a verter el chi. En este momento, si quieres estar de pie, te puedes poner. Y si prefieres estar sentado, también. Si estás de pie, te mantienes en la postura de pie. De tal manera que la zona lumbar va hacia atrás. Nos ponemos de pie gui eh, guiados por Pai Hui. Quien lo prefiera se mantiene sentado. Bien, todos mantenemos en la posición de pie, separando los pies al ancho de los hombros. A través del parque elevamos y relajamos lo más posible el cuerpo. Relajamos. Nosotros somos un cuerpo de chi. Nuestra mente observa el campo de chi. Y observa a cada practicante a todos conectando con todos los practicantes en el campo de chi y vamos a practicar verte chi vamos a hacer una transformación positiva y se la el cuerpo imaginamos los grandes brazos de chi en la tierra y desde lo profundo sostenemos una bola de chi elevándola. Imaginamos que los grandes brazos de chi suben, siguiendo nuestra mente. Los brazos en el cielo. Conectamos con el chi del cielo y vertemos de esta manera. Enviando el chi a través de la puerta del cielo a todo el cuerpo. Observa la mente el interior. Enviamos mucho chi a la cabeza, al pecho. Abundante del abdomen. Abundante, brazos y piernas. A cada parte del cuerpo. Eh, ah, elevamos el chi despacio. Arriba. Ah, Eleva, elevamos. Eh, Los brazos en el cielo. Vertemos chi. El chi sigue nuestra mente y va a través de todo el cuerpo, limpiando y aclarando. El interior está sin bloqueos, sin problemas. Todo se transforma en chi. desaparecen Reunimos chi, conectamos el chi a cada órgano interno. Hacemos una profunda limpieza, todo el cuerpo limpio, todo el cuerpo saludable. En este momento combinamos el chi puro con la conciencia para hacer la sanación elevamos el chi elevamos el chi al cielo vertemos el chi la conciencia va limpiando el interior Partemos el chino, atrayendo el chino, pecho, espalda, abdomen, e e más, el chino. elevamos el chi el al cielo o, chi. vertemos el o, chi vertemos o, chi. Pasamos la cara, pecho, abdomen, espalda, piernas, brazos, el chi sigue nuestra mente caminando en el interior. Elevamos el chi. En busca. el cielo, vértemos el chi. Limpiando el cuerpo profundamente. Ahora, todos continuamos enviando el chico positivo para limpiar el cuerpo y sanarlo. Ahora, elevamos y vertemos el chico nosotros mismos. Sentimos we'll uh, que nuestro cuerpo se hace saludable profundamente. Recordamos que cada use uno options, es el centro del, use campo use del campo de Chi y el campo de Chi. Atraemos el Chi del campo de Chi ah, con nuestra conciencia pura. El es la esencia de nivel 1 es una buena práctica y envía el chi profundamente la parte que necesita ser sanada. De sigan mis instrucciones. Las manos profundamente en la tierra, sostienen una bola de chi y elevan el chi. Despacio, sigan mis instrucciones. Por encima. De la cabeza en el cielo. Vertemos el chi. Enviando el chi a través de la puerta celestial profundamente en el interior y al sitio donde necesitas salud. Limpiando y nutriendo el interior. Todo el cuerpo es claro, brillante y saludable. Vertemos Chi. Cada parte del cuerpo y cada célula del cuerpo está lleno de Chi puro, muy saludable. Todo el proceso de práctica intensifica la limpieza, la información de salud elevamos el chi, elevamos el chi, Ahí en el cielo, vertemos el chi, sigan mis instrucciones, enviamos el chi a la puerta del cielo. Al interior del tanti inferior, partemos su chi. Pasa la cara. Pasamos el pecho. El abdomen. Despacio. Los dedos medios en tu chi. Seguimos sus instrucciones. Vamos a intensificar las funciones de las piernas. Movemos las manos a través de la cintura hacia mi presionamos. Usa tu mente para guiar el chi a lo largo de la parte posterior de muslos, rodillas, manos sobre los pies. Empujamos, enviamos chi a la tierra. Y traemos el chi hacia el tantillo interior empujamos abajo, traemos, empujar, traemos, imaginamos los manos en lo profundo de la tierra y elevamos el chi. A lo largo de las piernas, observa el interior de las piernas, rodillas, muslos, abdomen. A nivel de Tucci presionamos con los dedos medios, enviando el Chi al Tan Tien inferior. Pensamos en el interior. Las manos ¡ah! Circunda la cintura. Presiona. Mid -men, enviando el chi al interior. Y guiamos el chi hacia abajo. Glúteos. Muslos. Rodillas. Pantorrillas. El paso presionamos los pies. Empujamos, subimos, traemos, empujamos abajo, traemos hacia el tantiel, empujamos, traemos la mano sigue profundo de la tierra, reúne el chi en la parte interna de las piernas, piernas, rodillas, muslos, abdomen, dedos medios presionan tu chi, enviando el chi inferior. Llenándolo el interior. Despacio cubrimos Tuchi, la mente permanece en el tanque inferior. Relajamos. Relajamos, la respiración se hace profunda. En este momento todo el chi corporal se hace abundante. El chi la sangre fluyen mejor. Nos relajamos. Nosotros somos un cuerpo de chi. El chi, la sangre fluye bien, bien, y esto hace que la inmunidad mejore naturalmente. Todo el cuerpo transformándose en chi. Nos relajamos. Ahora todos sigan mis instrucciones. Mantén la mente estable con una sonrisa en la cara. Despacio. Nos sentamos todos. Vamos a hacer un corto tiempo de meditación sentados para culminar nuestra práctica. Mantenemos la postura relajada en un buen estado de chikun nos relajamos ahora la mente está vacía no piensa nada piensa nada la mente se mantiene estable y relajada ahora disfrutamos este momento sin hacer nada ahora vamos a hacer una meditación y vamos a mantener la mente estable nos imaginamos en el espacio el espacio abriéndose en nosotros. Thank you. Thank mm -hmm. you. Nos relajamos. Nos relajamos. Relax. Body. Okay. Relax. Todo el Relax. The from the whole world, the whole world, the the whole world, the the la meditación es muy útil para armonizar el chi en el interior. Cuando el chi y la sangre se mueven en el cuerpo, se vuelven todo el cuerpo a un estado naturalmente saludable. En el estado armonioso, envía buena información a ti mismo Ahora estamos saludables, el cuerpo se ha vuelto muy ligero, toda tu vida y tu cuerpo se han vuelto Jaola. jaola. tu familia, tus amigos, nutridos por nuestro cuerpo, por nuestro campo de chi se han vuelto saludables y a un estado jaula suavemente mueve la columna y el cuerpo muy bien suavemente mueve los hombros los pies sentimos el cuerpo más relajado y más agradable, más cómodo. muy bien, muy bien, todo el mundo, hola, hola, hola, hola. hola. hola.